Esto es Pasaron Ustedes, Noticias Tun Y hoy hablaremos de talento colombiano Que con sus grandes proyectos Que ha salido a la gran industria internacional ¡Empecemos! Hey. Bueno, para empezar de noticias, hablaremos de la empresa colombiana Venturi Animación, de los hermanos Urbina, los cuales produjeron el video musical de la cantante Topelo, llamado Sader Bader Y eso nos recordó un poco al estilo de Hanna Barbera, de esas animaciones clásicas que nos dan un poco de nostalgia. Los invitamos a que vean este excelente trabajo de y Animación. Y no solo este proyecto, también tienen más proyectos de muy excelente calidad de trabajo. Este año se estrenó la película Scoops, en la cual se encuentra la canción Summer Feelings, de los cantantes Leon Estela y Charlie Pups, la cual estuvo dirigida por el famosísimo productor y director Rafael Pérez, más conocido en la industria como Rafa Tons. Es uno de los productores más reconocidos a nivel internacional Ha producido para aterciopelados y también videoclips para Linkin Park y muchos más Y nuestro equipo de animación el cual estuvo trabajando también en este videoclip Aportando en Lipsynt y también en un shot muy divertido cual ustedes pueden ver en este videoclip hey. Estamos muy orgullosos porque una productora coronada como Hierro Animación está nominada en la categoría de canes en el mercado del cine o conocido como los franceses como Marché de Film. ¿Y cómo se llama este cortometraje? Bueno, se llama La Otra Forma. Por muy encima les contaré que es un cortometraje que habla sobre Pedro, un chico que trata de encajar en este mundo geométrico, pero siente en su interior que debería destacar mucho más su propia forma. Otra noticia me pareció algo extraña, pero muy fabulosa, pues que los Looney Tunes en estos días estrenaron su nueva temporada con su nuevo rediseño. Bueno, Pokémon también hizo lo mismo, sacó un cortometraje con la misma animación de los Looney Tunes. Espero que disfruten este cortometraje, lo pueden buscar en su página oficial. Hey. En otras noticias les comento que salió un nuevo trailer de una película que era un poco desconocida. Que se llama el dragón de los deseos o Wish Dragon Esto es una producción entre Sony Pictures y una productora en China Es la segunda producción que hace Sony Pictures con otras productoras Esta es una historia de un chico que trabaja en una oficina y encuentra una urna mágica Donde está la frota y sale un dragón el cual le puede cumplir cualquier deseo No estamos diciendo que estamos comparando con Aladdin No, no, no bueno, y esto me sorprendió un poco. Gracias por vernos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. También a mí, como viendo cine, en todas mis redes sociales. Bueno, muchas gracias por vernos. Bye, bye.